Amigas y amigos de Cartago Otro encuentro, otra jornada pasible Llena de viento y alergia Como nos acostumbra siempre la Patagonia Pero bueno, rodeados de un sol este, impresionante Después de una semana que pareciera haber resumido años en, en Argentina, como nos pasa más o menos hace ya 95 años, digamos Un país que no, no soporta tener una semana tranquila Por eso nos encanta este nuestro, nuestro país eh, Hoy vamos a meternos eh, con un tema más local Estuvimos trabajando mucho con lo internacional en estos días, con la idea de la vuelta desde Latinoamérica, este, incluso nos fuimos hasta Asia para hablar de Afganistán. Hoy volvemos a la región, el, le vamos a agradecer mucho a Flavio que este, nos regala unos minutos de, de su tiempo esta mañana. Flavio Esparte, parte del sindicato de prensa y secretario adjunto, ¿no? Secretario o, interior. Secretario interior, que sería, por ejemplo, para la usanza de las viejas... Este, ...jefaturas gremiales, que sería el secretario del Interior. Y yo soy el encargado de eh, todas las actividades del, del sindicato eh, en, en lo que es el interior... ...y de la participación de los compañeros del interior para el sindicato. Pero además de ser secretario del Interior en el Sindicato de Prensa Neuquén... ...soy secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa... La federa, ...de la FAC -Prensa, que es ¿Eh? una sindicato a nivel nacional. ¿Cómo englobas eso hoy en una situación tan delicada... Eh, Primero después del, del macrismo, después de los años de pandemia, pero imaginando que hoy la prensa tal vez sea uno de los sectores más precarizados, ¿no? Más, los que primero sufrieron la uberización de la economía, uno piensa que puede ser el laburante de prensa, ¿no? Eh, bueno, sí, nosotros en estos cinco años, los cuatro de Macri y el año de pandemia, eh, se nos ha castigado muchísimo eh, por la precarización, por los bajos salarios y por sobre todas las cosas por la pérdida de fuentes de trabajo. Nosotros durante el macrismo perdimos a nivel nacional cerca de 5.000 puestos de trabajo, 5.000 compañeros que quedaron en la calle. Y durante la pandemia, si bien no tuvimos grandes, digamos, despidos masivos, sí tuvimos despidos, sí tuvimos sierras de medio, y lo que más tuvimos es una pauperización del trabajo. ¿Esto qué significa? Compañeros que fueron a la casa a trabajar en teletrabajo, haciéndose cargo del teléfono, de internet, de la computadora, teniendo que armar muchas veces... Este, eh, escritorios en su casa para poder, para poder trabajar eh, y toda a costa de ellos pagándose el sueldo de ellos y, e incrementando la cantidad de horas de trabajo que tenían relacionadas al trabajo físico en las redacciones. Cualquiera que gane menos de 75 lucas en Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, los periodistas en línea general estamos por debajo de eso, estamos muy por debajo de... Hoy un redactor de un diario, por ejemplo, está eh, de básico de 52 mil pesos Como hay muy pocos extras, no hay muy pocos este, artículos extras para incrementar el salario En general ese trabajador que gana 52 de básico está ganando 46, 47, 48 de bolsillo ¿Eso pasa ahora en esta región? Eso pasa ahora acá en Neuquén y pasa hoy, hoy acá en Argentina en todo el país En otros lugares cobran menos Bajo la misma escala A pesar de que tienen la misma escala Cobran menos, ¿no? Pero bueno, pasa en todo el país eh, O sea, alguien que está En cualquiera de los, di los diarios eh, Acá regionales Está ganando eso eh, Con un alquiler más o menos De 35 lucas Más o menos, ¿sí? Si llegas a tener familia Estás al horno eh, Estás al horno Por eso tenemos que La mayoría de nuestros compañeros Tienen mínimo dos trabajos Como para poder llegar a fin de mes Y tenemos casos De que tienen tres trabajos Y hay compañeros que trabajan Siete días de la semana ¿Cómo así te de la semana? Sí, porque, por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan en la sección de deportes. O sea, sin ser freelance. No, tra no, de... trabajando en relación de dependencia, ¿no? Pero bueno, tenemos compañeros que trabajan, por ejemplo, en, el, en la sección de deportes de los diarios. Sí. Deportes trabaja el fin de semana, con lo cual los compañeros en el van de miércoles a domingo, descansan lunes y martes. Pero como no les alcanza el sueldo, de lunes a viernes trabajan en, algún, en, algún, en, otro, en otro lugar, haciendo líneas generales trabajo de prensa institucional, entonces, en un organismo público. Entonces trabajan de lunes a viernes. Entonces su única jornada de descanso es el tiempo que le queda libre el lunes y martes después de trabajar a la mañana. Y el tiempo que le queda libre el sábado y el domingo antes o después de trabajar en el diario. Digamos, con lo cual eso genera una situación de estrés y agotamiento muy grande por parte de los compañeros y compañeras que hacen esas tareas. ¿Y esto cuando se lo tirás en la mesa a, lo, a, lo, a la patronal? que eh, Digamos que son discusiones muy bizantinas, te lo niegan te, te... no. Porque vos ya eh, eh, le sí. estás planteando una semi-esclavitud O sea, Ma siete sí. días a la semana, eh, bajo un sueldo... Más que bizantino, se te diría bizarra la, la discusión Se termina convirtiendo, porque te admiten que los salarios son bajos Te admiten que la situación es grave Te admiten que eh, el contexto de los compañeros no, de, de la economía argentina no ayuda a los trabajadores pero no tienen ninguna intención de solucionarlo el argumento que ellos hacen es eh, el sector está en crisis lo que está en crisis es el modelo de negocios o perdón, el modelo de ganancias de los empresarios el periodismo no está en crisis el periodismo existe el periodismo va a existir eh, eh, se está mudando de plataformas y se está mudando de formas de hacer periodismo si queremos o de formas de obtener dinero gracias al periodismo mm. eh, pero no, pero el periodismo no se va a acabar De hecho nosotros desde federaciones, desde el propio sindicato Lo que estamos viendo que es esa reconversión que tenemos Tenemos que empezar a desarrollar a, a aquellos compañeros y compañeras Que van a quedar fuera del, del, del ámbito laboral De los ámbitos laborales normales O que no quieren incluirse en esos ámbitos laborales eh, normales Como la radio, la televisión este, O los diarios donde son re, en, en relación de dependencia Y prefieren tener un... Un multimedio autogestivo Esto es uno o dos o tres o una cooperativa chica de trabajadores Que genera su, propio, su propia plataforma multimedial eh... O sea que, eh, la, eh, corregime, pero las cámaras empresariales Vinculadas a la prensa en, en la región Tienen el ciento por ciento de todos los argumentos siempre a favor digamos. No te van a aumentar porque están en crisis Por ende te van a seguir precarizando Si no te gusta andarte, digamos una lectura muy de los Bás, 90. Básicamente, una sola corrección te hago No hay cámaras regionales, provinciales Sino que hay Cámara Nacional eh, Nosotros discutimos con, con Adira Que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina Que está en la Ciudad de Buenos Aires Pero si eh, Adira dice que sí, acá pueden decir que no En líneas generales no En líneas generales no Pero lamentablemente lo que Adira nos hace Es que se abroquela sobre Los diarios o medios más chicos En general radicados en la Provincia de Buenos Aires porque hay muchos, en cada localidad o en cada, o en cada partido suele haber uno de estos diarios. Son muy chicos, de muy baja tirada, de menos de mil ejemplares, eh, con cuatro o cinco personas trabajando. Eh, y ellos aducen que, están, que esta situación de crisis de ellos es grave, que seguramente, porque hacían plata el municipio eh, o en la provincia, y, lo, y, y, y el comercio local no, no está en condiciones de ayudarlo... Pero eso afecta el desarrollo de los medios mucho más grandes, los medios provinciales, como por ejemplo los que tenemos acá en la región, que son medios provinciales. Digo, tenemos uno de uno los diarios, es el de cobertura de la provincia de Neuquén, otro de los diarios de cobertura de la provincia de Río Negro y de parte de Neuquén, esos son dos diarios de alcance provincial, eh, que además tienen sus vinculaciones políticas y económicas con todo el sector este, fuerte y poderoso de la provincia. Bueno, esos dos diarios se ven afectados, por las decisiones, afectados y privilegiados, por otro lado, ¿no? Porque pagan sueldos en base a diarios chicos, pero reciben pautas en base a diarios grandes. Eh, entonces, ¿Los dos diarios pagan en malo, sueldos bajos sueldos malos? Pagan sueldos según convenio, y en algunos casos pagan por encima del sueldo según convenio, pero los dos diarios están pagando por debajo de la, de, la canasta, de la canasta básica, o sea que los dos diarios, salvo categorías muy altas, están pagando salarios por debajo de de la pobreza. Salvo los acuerdos, eh, digamos, particulares. Ponele. Lo que nos está pasando, por ejemplo, en muchos casos, los dos diarios tienen, se han convertido en multimediales, ¿no? Digamos, uno, claro. tiene, uno, uno tiene una radio, una radio fuerte en la provincia de Neuquén, este, el otro tiene una radio nueva ahora, pero, por ejemplo, uno, aparte de esa radio y ese diario, ahora tiene una plataforma de streaming de, de televisión. Lo que nos sucede es que muchos compañeros que trabajan en el diario empiezan a colaborar en la radio, empiezan a colaborar en la televisión. Y eso no les significa más sueldos, sino es algún extra al sueldo que ya tienen. Con lo cual nosotros entendemos que ese es un sistema de precarización. ¿Por qué? Porque el compañero tiene mucho más trabajo por menos plata de la que debería trabajar. Eh, digo, a ver, si vos trabajás en la radio, la radio es otro convenio que el del diario, por lo cual te implicaría un ingreso por ese, por ese convenio. Lo mismo pasa con la televisión. Eh, nosotros no nos, no nos oponemos ni a, la, ni a las multiplataformas ni a, la, ni a las multitareas. Si sí creemos que es, tenemos, si están obligados los compañeros a eso, merecen una retribución acorde a la, a la multiplicidad de tareas en las que están desarrollados. Más allá de que entendemos que la multiplicidad de tareas que nos hacen hacer... Esto es filmar con, un tele, filmar con un celular, hacer comentarios en la web... Hacer comentarios en las redes sociales mientras estamos cubriendo una noticia... Salir con, una, salir con la radio y hacer todo... Y después escribir para el portal digital del, del, del diario... Y para el diario... Eh, eso hace que nuestra calidad productiva sea menor... Porque en algún momento dado, lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer bien, que es hacer la cobertura de la noticia, nos queda relegado a poder filmar bien, poder sacar una foto bien, o poder hacer de Community Manager bien. Y nuestra principal labor, en nuestro caso, es ser periodista. Para eso hay fotógrafos, para eso hay camarógrafos. Eh, como te decía hace un rato, si somos autogestivos, bueno, es una cosa. Porque uno entiende que es la búsqueda del trabajo y de, y de la sobrevivencia. Pero si uno trabaja en una empresa, no. La empresa hoy busca maximizar los clics eh, y los anzuelos de la, la, de, de la captación de gente para sus notas eh, en, en pérdida de la calidad de la información. Lo que nos está sucediendo es justamente que a quienes son autogestivos están a la inversa. Prefieren la calidad a los clics. Esto significa que quienes están haciendo producción autogestiva, digamos, como Cartago, prefieren trabajar más un contenido desarrollarlo más darle calidad a ese contenido darle cantidad a la calidad a la, a la información que se está tratando de obtener por sobre poner cualquier cosa total la gente va a mira y si hay algo adentro bien y si no hay nada también total entró eh, qué es lo que están haciendo hoy los grandes medios?